Una controversia, una controversia de que el gobierno, en el Palacio, en los actos protocolares, se ha hecho una inversión en los actos protocolares, en bebidas, porque es otra cosa, eso es en bebida, se ha gastado un millón de pesos. Te dirá, ¡Wow! Un millón de pesos, yo con un millón, ahora, joder como yo me estoy... Como resuelvo ayo me soy me sobra pila. Y estoy yo acostado en mi casa, tranquilo. Sin problema. Dos o tres meses sin trabajar. Tranquilo. No, no, no duro tanto, pero... Un millón. Entonces, yo voy a decir... ¿En qué se va a gastar ese millón de pesos en el acto protocolar del cambio de mando? Parece que hay una cena la noche anterior creo que el de recibimiento de los invitados internacionales y hay otra después que fue la, es el almuerzo del evento ya de Luis con su ministro y todo eso, y los invitados que estarán ahí vamos con que según la lista aquí se compró ok, se compró 400 vinos tintos eh, que cada vino de eso cuesta 839 pesos o sea que se gastó ahí 330, 335 mil pesos en vino en vino tinto Ramón eh, Bilbao. Bilbao eso yo no yo, hay que aprobarlo, nosotros no llegamos a ese nivel pero bueno pero si vale 800 y pico pesos pero está bien 800 pesos pero sí. digamos, eh, tiene razón se compró 150 vinos blancos Bilbao también, que cada una, cada uno cuesta 785 pesos, que hicieron un costo de 117 mil pesos. Hay que ver si es por caja, porque viene a ver individual y yo vamos, no vale. Bueno, ahí dice, no aquí dice precio por unidad. Dice Cava Segura Viuda Brut Reserva. 500 pesos por unidad, ok. No. no 500 vinos de ese vino y cada vino cuesta 788 778 pesos que tienen un valor de 389 mil pesos. Pero ¿Pero yo voy analizando, puta, por no me acuerdo. No oh, está bien, veo, van a juntar tanta gente? Recuerde que vienen personas de, de países, no, no, los ministros. No, no, no, la virus, la cosa todo, todo debe ser reducido. No, no creo en este sentido. <risa> Vamos con el whisky, lo que le gusta ay, el flaco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Chivas Regal, 12 años, compraron 60. Pero el borrachaje que van. 60. Recuerde, pues, recuerde que una noche. Recuerden. El evento protocolar de la noche, la noche y al otro día, al otro día del almuerzo. Chivarriga compraron 60. Cada, por unidad vale 1.112 pesos. Está bien, maíz. Está bien. Un total de 66 mil pesos. Está bien. 60 chivarrigas. Compraron otro chivarriga, 18 años. Eso es para la gente ya. No, No, no, no. Eso son para. Lo, lo de, los otros son para los, los, los, los lambocitos. Estos son para los casi, casi premium. Hay, hay unos Royals ahí. Sí, Royals, 18 años. Eh. Compraron 12. Ese que le van a dar la Abinader de Danilo. Sí. Cada unidad cuesta 3,629. Un total de mil pesos. Entonces, el último chivarría que se llama royal Celeste. 21, ya se le, años. 21 años <risa> que cada uno cuesta 7 mil pesos, compraron 12. Eso es para el presidente, esposa, hijos y más allegados. Vice, familia okay. de vice. También compraron licor control. Lo que dice aquí, compraron 4. No sé para eso es para alguien específico. Fue un pedido. Que gente, no, porque siempre hay gente como que no beben eso. Le eh, eh, llaman a la gente de Estados Unidos, ¿usted bebe. No, no, no, no yo vivo en li licor control. Exacto. Solamente compraron cuatro, ahí no entendí, es pero que, que cada uno de esos cuesta 1.600 pesos. Un está total bien, de 6.000 pesos. Licor Sambuca Romana compraron cuatro, cada uno son 800 pesos, un total de 3.228 gente está quejando. ¿Está bien? ¿Para dos fiestas. Sí, sí. Licor Baileys le gusta a mi esposa. Ah, sí, de las mujeres. Sí. Sí. sí. A la mía le gusta. A mal. cada uno están en mil pesos. Lo encuentro caro eso, Bailey. Sí, eso no. es más, eso más barato para mí. Mm. <risa> Ey, chequen ahí. ¿Qué es lo que está pasando hey, investiguen ahí. Yo lo compro y no. Un Bailey no vale mil pesos. Y creo yo. Pues yo vez, Hay que ver qué tamaño, pues. No, pues también uno lo sabe. Uno lo compró fue en tiempo de diciembre. Ella no está en esa. <risa> eh, Digo, no, Todo no, subió. <risa> Eh, y hay varios tamaños también de Bailey. Y no se puede quedar que compraron para los, para los, los funcionarios que no dejan el robo de, de los barrios. Ron Brugal extra viejo, compraron 24. Eso es para el que coge para llevar le dan No, eso. que le gusta ese. De eso, de, de eso, de eso yo, yo, ajá. seguridad. No, no, la gente pero... que le gusta, qué. oye, voy a beber esta cosa. No, y. y, a y no, a mí lo que me gusta es Brugal. Búscame Brugal ahí. Eh. Compraron 24, cada uno salió. A, 50, a 50, 545 pesos. Y una forma de agradar la compañía también. También 13 mil. Boca eh, Zulo, Zulo, Zulo Naya. Lo que veo aquí. Yo no sé. Yo no sé mucho. Un Boca. Boca. Compararon 12. Eh, el precio de cada uno son 973 pesos. Para un total de 11 mil. Agua tónica. Entonces hay que echarle algo a Romo. Costó cada uno 55 pesos. Vamos no, a echarle agua potable. Sí. Porque... Y agua perrier con gas. La unidad, 57 pesos. Compraron 20. Creo que fue muy poco. Si yo estoy ahí, no me gusta. No, no me gustó porque eh, no me inviten. Si Coca-Cola, yo no. O sea, no hay Coca-Cola, no hay... ni es spray. ¿Por qué quiere un spray? de los romo. ricos no se mezcla. Excepto esos romos que yo te lo venía. Es a las rocas. Un total de 1.078.000 pesos. Está detalladito ahí. Y está, está. Yo lo veo bien. O sea, yo. ¿Y son precios asequibles? No, correctas? y para el evento que es. Porque tú analizas. Porque tú dices. Un millón de pesos gastaron en las dos actividades en Qué licor. Bien. En licor. Pero tú ahora. Tú estás sacando en cuenta. ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué tipo de actividad es eso? Es una. Las personas que van a venir de fuera. Y los funcionarios que van a estar ahí. ¿Me entiendes? la gente. Sí, sí, sí, sí. Y... Es que para no, te... que, oye, no, no, Flaco, pero... No, va falta re... no, no, falta de los respeto. De se, ¿Se atreven estos funcionarios? Yo voy a decir, ¿Puedo meter romito por ahí para yo sí, llevarme? la no, cantera no, más no. grande que Sí, sí, porque de los chivas caros, de los caros caros, hay 12... Esos dos se van específicamente en mesa específica. No, eso es de Danilo. Para allá. Danilo. vaina. <risa> hay, hay algunos que van a poner mesitas chiquitas. Está la situación, nene, que Cuando viene a ver, los grandes jefes no toman ese tipo de, de, de bebida y se lo dan a otro. Y lo cogen para llevar. No, pues siempre son... Mi amor, eh, coge la cartera más grande que tú tienes. No, porque siempre lo dejan, tú sabes, en el, en el almacén o lo que sirven. Y, y, ay, y, y, ay, ligan ay, los meseros ay, que ligan, ay, pero ay, ay, ay. ahí está detallado: Un millón 78 mil pesos gastó el Ministerio de la Presidencia en, al, en bebida. Hay un error ahí porque no hubo refresco. Y, bueno, pasa que eso no. está dentro como de la seguro de, de Buffet no, no, no lo no, no, la no, vaina. Bueno, como que, pero es un millón de pesos, un millón, es un millón, pero. Ese es, analicen, no es que yo estoy diciendo, ay, genes si tú estás justificando que, que el gobierno gaste un millón en tiempo de pandemia, no, por actividad sino importante. por el evento en sí, las personas que van a venir fuera, porque vienen muchas personas de representaciones de otro gobierno, porque es un cambio de mandato, entonces tú tienes claro. que darle una bebida que, que, que, que pueda recibir, dime, ¿qué, ¿qué le vamos a dar? Rugal, llamar. O Siboné, no. ¿Eh? O el que tú bebes, Juan Luis ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo Ah, no, pues si quieren salir de muchos políticos Tienen que darle ¿cuál es que está matando gente Yo no... ¡Ah! ¡Oclerén! ¿Oclerén? ¡Le vamos a eclerén! ¿Y salimos de todo no le vamos, vamos a eclerén! Era? No, así no, ¿Eh? así no. no sé ¿Qué vaina es? <risa> vamos a... Ah. Sí, sí, sí No, porque eso manera? es fácil Cojamos una nevera ¿Usted quiere ahorrar ese cuarto? Porque la gente... Usted coge una neverita eso es lo que yo estoy viendo ahora mismo en las, en las redes. Le mete hielo. Sí, sí, sí, sí, sí. Le mete fruta. Vea. Y después que le mete la fruta, le mete ron de, de, del otro, de y macorri, qué laguito y macorís, qué llama, qué yo. Sí. De que son como medio de piña y cosas sí. así. Sí, lo vacean. Le echan brugal. Le echan eh, jugo de manzana ese. Ajá. Un copo, un copo. El, el, el, el Cranberry sí, granberry, granberry. Le echan ahí, lo y ligan jugo Mob, le he mob. Oh. lo ligan y rin, rin, rin, rin. Yo sé que en las redes sociales me van a acabar Pero tenemos que ser conscientes el... Es un es un evento importante Donde hay, habrá muchísimas cele... Lo del mundo político eh. es importante. Lo malo de eso no es que se, que se gaste eso No que estemos claros de eso, flaco oíste. Es que ellos no van a estar ahí. Eh, no, no, eso, no. Eso, eso. Lo malo de eso es que a mí no me invitan. Sí. <risa> lo malo no es que se gasta ese dinero. Que van tres o cuatro, no importa. Es que a mí no me invitan. No sí, sí hay problema. Vamos, vamos, vamos con música de nuevo y cuando repetimos vamos con la despedida del programa. <risa>